Otras Inquisiciones es un libro de ensayos del escritor argentino Jorge Luis Borges. Fue publicado por primera vez en 1952. Este libro es una pequeña antología de artículos de Borges en las que dedica su tiempo a debatir, según el artículo, mayormente sobre otros autores, clásicos en su mayoría. El tiempo y algunas leyendas. Otras Inquisiciones es el libro que mejor revela las preferencias de Borges. Las relecturas de Pascal, Coleridge, Quevedo, Nathaniel Hawthorne, Wild, Kafka, y de muchos otros escritores manifiestan su pasión de lector y sorprenden por su original percepción de la realidad. Para mejor seguimiento, en la descripción del vídeo encontrarás en el momento que empieza cada uno de los 35 ensayos que componen el libro, al que ya vamos a dar comienzo y espero que te guste. La muralla y los libros. Leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Si Wan Ti, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él, que las dos vastas operaciones, las 500 a 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos. Inexplicablemente me satisfizo y, a la vez me inquietó, indagar las razones de esa emoción es el fin de esta nota. Históricamente, no hay misterio en las dos medidas. Contemporáneo de las guerras de Aníbal Xinguang Ti, de Redujo a su poder los seis reinos y borró el sistema feudal. Erigió la muralla porque las murallas eran defensas. Quemó los libros porque la oposición los invocaba para lavar a los antiguos emperadores. Quemar libros y erigir fortificaciones. Es tarea común de los príncipes. Lo único singular en sí Guanti fue la escala en que obró. Así lo dejan entender algunos, si no locos, pero yo siento que los hechos que he referido son algo más que una exageración o una hipérbole de disposiciones triviales. Cercar un huerto o un jardín es común, no cercar un imperio. Tampoco es baladí pretender que la más tradicional de las razas denuncia la memoria de su pasado, mítico o verdadero. Tres mil años de cronología tenían los chinos. Y en esos años el emperador amarillo y chuang Xu y Confucio y Lao-Chu, cuando Xi-Wan-Ti ordenó que la historia empezara con él. Xin-Wan-Ti había desterrado a su madre por libertina. En su dura justicia los ortodoxos no vieron otra cosa que una impiedad. Xin-Wan-Ti. Tal vez quiso borrar los libros canónicos porque estos lo acusaban. Chihuantir, tal vez, quiso abolir todo el pasado para abolir un solo recuerdo, la infamia de su madre. No de otra suerte un rey en Judea hizo matar a todos los niños para matar a uno. Esta conjetura es entendible, pero nada nos dice de la muralla, de la segunda cara del mito. Siuanti, según los historiadores, prohibió que se mencionara la muerte y buscó el elixir de la inmortalidad. Y se recluyó en un palacio figurativo que constaba de tantas habitaciones como hay días en el año. Estos datos sugieren que la muralla en el espacio y en el incendio en el tiempo fueron barreras mágicas destinadas a detener la muerte. Todas las cosas quieren persistir en su ser, ha escrito Baruch Spinoza. Quizá el emperador y sus magos creyeron que la inmortalidad es intrínseca y que la corrupción no puede entrar en un orbe cerrado. Quizá el emperador quiso recrear el principio del tiempo. Y se llamó primero para ser realmente primero, y se llamó Guanti para ser de algún modo Guanti, el legendario emperador que inventó la escritura y la brújula. Este, según el libro de los ritos, dio su nombre verdadero a las cosas parejamente si Guanti se jactó en inscripciones que perduran de que todas las cosas bajo su imperio tuvieran el nombre que les conviene soñó fundar una dinastía inmortal. Ordenó que sus herederos se llamaran Segundo Emperador, Tercer Emperador, Cuarto Emperador y así hasta lo infinito. Le he hablado de un propósito mágico. También cabría suponer que erigir la muralla y quemar los libros no fueron actos simultáneos. Esto, según el orden que eligiéramos, nos daría la imagen de un rey que empezó por destruir y luego se resignó a conservar o la ley de un rey desengañado que destruyó lo que antes defendía ambas conjeturas son dramáticas pero carecen que yo sepa de base histórica herbert adlenguiles cuenta que quienes ocultaron libros fueron marcados con un hierro candente y condenados a construir hasta el día de su muerte la desaforada muralla esta noticia favorece o tolera otra interpretación acaso la muralla fue una metáfora acaso Xi condenó a quienes adoraban el pasado a una obra tan vasta como el pasado tan torpe y tan inútil acaso la muralla fue un desafío y si juan pensó los hombres aman el pasado y contra ese amor nada puedo ni pueden mis verdugos, pero alguna vez habrá un hombre que sienta como yo y ese destruirá mi muralla, como yo he destruido los libros y ese borrará mi memoria y será mi sombra y mi espejo y no lo sabrá. acaso Shi Guanti, amuralló el imperio porque sabía que, este era deleznable y destruyó los libros por entender que eran libros sagrados, o sea, libros que enseñan lo que enseña el universo entero o la conciencia de cada hombre. ¿Acaso el incendio de las bibliotecas y la edificación de la muralla son operaciones que de un modo secreto se anulan? La muralla tenaz que en este momento y en todos proyecta sobre tierras que no veré su sistema de sombras, es la sombra de un César que ordenó que la más reverente de las naciones quemara su pasado. Es verosímil que la idea nos toque de por sí, fuera de las conjeturas que permite. Su virtud puede estar en la oposición de construir y destruir en enorme escala. Generalizando el caso anterior, podríamos inferir que todas las formas tienen su virtud en sí mismas y no en un contenido conjetural. Esto concordaría con la tesis de Benedetto Croce. Ya Pater en 1877 afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música que no es otra cosa que forma. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizá, el hecho estético. Buenos Aires, 1950 Fin esfera de pascal Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas bosquejar un capítulo de esa historia es el fin de esta nota seis siglos antes de la era cristiana el rapsoda genofante de colofón Harto de los versos homéricos que recitaba de ciudad en ciudad, fustigó a los poetas que atribuyeron rasgos antropomórficos a los dioses y propuso a los griegos un solo dios, que era una esfera eterna. En el Timeo, de Platón, se lee que la esfera es la figura más perfecta y más uniforme, porque todos los puntos de la superficie equidistan del centro, Olof Der Absalter Diching, Philosophy 183, entiende que Genofontes habló analógicamente: el dios era esferoide, porque esa forma es la mejor o la menos mala para representar la divinidad. Parmenides enseñó en Italia pocos años de su muerte. El siciliano Empedocles de Agrigento, urdió una laboriosa cosmogonía hay una etapa en la que las partículas de tierra de agua y de aire y de fuego integran una esfera sin fin el zafiro redondo que exulta en su soledad circular la historia universal continuó su curso los dioses demasiado humanos de genofantes Atacó después rebajados a ficciones poéticas o a demonios, pero se dijo que uno. Hermes Trimegisto había dictado un número variable de libros, 42 según Clemente de Alejandría, 20.000 según Jamblico, 36.525 según los sacerdotes de Toz, que también es Hermes, en cuyas páginas estaban escritas todas las cosas. Fragmentos de esa biblioteca ilusoria compilados o fraguados desde el siglo III forman lo que se llama el corpus hermeticum. En algunos de ellos, o en el axclepio que también se atribuyó a Trigmesigno, el teólogo francés Alain de Lich Alanus de Insulis descubrió a fines del siglo XII esta fórmula, que las edades venideras no olvidarán. Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en todas partes y las circunferencias ninguna. Los presocráticos hablaron de una esfera sin fin. Albertelli, como antes Aristóteles, piensa que hablar así es cometer una contradictio inadyecto, porque sujeto y predicado se anulan. Ello bien puede ser verdad pero la fórmula de los libros herméticos nos deja casi intuir esa esfera. En el siglo XIII, la imagen reapareció en el simbólico Román de la Rose, que la da como de Platón, y en la enciclopedia Speculum Triplex, en el siglo XVI, el último capítulo del último libro de Pantacruel, se refirió a esa esfera intelectual cuyo centro está en todas partes y la circunferencia es ninguna, que llamamos Dios. Para la mente medieval el sentido era claro, Dios está en cada una de las escrituras, pero ninguna lo limita. El cielo es el cielo de los cielos, no te contiene, dijo Salomón. La metáfora geométrica de la esfera hubo de parecer una glosa. De esas palabras. El poema de Dante ha preservado la astronomía problemática que durante 1.400 años rigió la imaginación de los hombres. La Tierra ocupa el centro del universo. Es una esfera inmóvil. En torno gira nueve esferas concéntricas. Las siete primeras son los cielos planetarios, cielos de la luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno. La octava, el cielo de las estrellas fijas. La novena, el cielo cristalino llamado también primer móvil. A este lo rodea el empíreo que está hecho de luz. Todo este laborioso aparato de esferas huecas transparentes y giratorias algún sistema requería cincuenta y cinco, había llegado a ser una necesidad mental. De hipotesibus motuum coelistium commentariolus es el tímido título que Copérnico, negador de Aristóteles, puso al manuscrito que transformó nuestra visión del cosmos. Para un hombre para Giordano Bruno, la rotura de las bóvedas estelares fue una liberación. Proclamó que, en la cena de las cenizas, que el mundo es el efecto infinito de una causa infinita y que la divinidad está cerca. Pues está dentro de nosotros, más aún de lo que nosotros mismos estamos dentro de nosotros. Buscó palabras para declarar a los hombres el espacio copernicano y en una página famosa estampó. Podemos afirmar con certidumbre que el universo es todo centro o que el centro del universo está en todas partes y la circunferencia ninguna. De la causa principio de uno. Esto se escribió con exultación en 1548. Todavía en la luz del Renacimiento, 70 años después, no quedaba un reflejo de ese fervor y los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo. En el espacio, porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo infinitesimal, tampoco habrá un donde. Nadie está en algún día, en algún lugar nadie sabe el tamaño de su cara. En el Renacimiento, la humanidad creyó haber alcanzado la edad viril, y así lo declaró, por boca de Bruno de Campanella y de Bacon. En el siglo XVII, la acobardó una sensación de vejez para justificarse. Exhumó la creencia de una lenta y fatal degeneración de todas las criaturas por obra del pecado de Adán. En el quinto capítulo del Génesis consta que todos los días de Matusalem fueron 979 años. En el texto que... Había gigantes en la Tierra en aquellos días. El primer aniversario de la herejía Anatomy of the World de John Donne lamentó la vida brevísima y la estatura mínima de los hombres contemporáneos que son como las hadas y los pigmeos. Milton, según la biografía de Johnson, temió que ya fuera imposible en la Tierra el género épico. Glanville juzgó que Adán, medalla de Dios, gozó de una visión telescópica y microscópica. Robert Sud famosamente escribió Un Aristóteles no fue sino los escombros de Adán y Atenas los rudimentos del paraíso. En aquel siglo, desanimado el espacio absoluto que inspiró los exámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para Bruno fue un laberinto y un abismo para Pascal. Este aborrecía el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios para él era menos real que el aborrecido universo. Deploró que no hablara el firmamento, Comparó nuestra vida con la de náufragos en una isla desierta, sintió el peso incesante del mundo físico, sintió vértigo, miedo y soledad, y los puso en otras palabras. La naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Así publica Brunswick el texto, pero la edición crítica de Tourneur París 1941, que reproduce las tachaduras y vacilaciones del manuscrito, revela que Pascal empezó a escribir Efo una esfera espantosa cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Buenos Aires, 1951. Fin. La flor de Kohler-Dige Hacia 1938, Paul Valery escribió «La historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras, sino la historia del espíritu como productor o consumidor de literatura». Esa historia podría llevarse a término sin mencionar un solo escritor. No era la primera vez que el espíritu formulaba esa observación. En 1844, en el pueblo de Concord, otro de sus anouvenses había anotado. Diríase que una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo tal unidad central y en ellos que es innegable que son obra de un solo caballero omnisciente. Veinte años antes, Shell dictaminó que todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir son episodios o fragmentos de uno solo poema infinito, erigido por todos los poetas del orbe esas consideraciones implícitas desde luego en el panteísmo permitirían un inacabable debate yo ahora las invoco para ejecutar un modesto propósito la historia de la evolución de una idea a través de los textos heterogéneos de tres autores el primer texto es una nota de Coleridge Ignoro si éste la escribió a fines del siglo XVIII o a principios del XIX. Dice, literalmente, «Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces, ¿qué? No sé qué opinará mi lector». De esa imaginación yo la juzgo perfecta. Usarla como base de otras invenciones felices parece previamente imposible. Tiene la integridad y la unidad de un terminus adquem de una meta. Claro está que lo es. En el orden de la literatura como en los otros no hay acto que no sea coronación de una infinita serie de causas y manantial de una infinita serie de efectos. Detrás de la invención de Coleridge está la general y antigua invención de las generaciones de amantes que pidieron como prenda una flor. El segundo texto que alegaré es una novela de Wells Bosquejo en 1887 y reescribió siete años después, en el verano de 1894. La primera versión se tituló The Chronics Argonauts. En este título abolido, Chronic tiene el valor etimológico de temporal, la definitiva, The Time Machine, Wells en esa novela continúa y reforma una antiquísima tradición literaria, la previsión de hechos futuros. Isaías ve la desolación de Babilonia y la restauración de Israel. Eneas, el destino militar de su posteridad. Los romanos, la profetisa de la Eda Saemuti, la vuelta de los dioses que, después de la cíclica batalla, en que nuestra tierra perecerá, descubrirían tiradas en el pasto de una nueva pradera las piezas de ajedrez con que antes jugaron. El protagonista de Wells, a diferencia de Tales, viaja físicamente al porvenir, vuelve rendido, polvoriento y maltrecho, vuelve de una remota humanidad que se ha bifurcado en especies que se odian. Los... Ociosos el hoy, que habitan en palacios dilapidados y en ruinosos jardines, los subterráneos y Nicálopes Morlocks que se alimentan de los primeros, vuelve con las sienes encanecidas y trae del porvenir una flor marchita. Tal es la segunda versión de la imagen de Coleridge más increíble que una flor celestial o que la flor de un sueño es la flor futura, la contradictoria flor cuyos átomos ahora ocupan otros lugares y no se combinaron aún. La tercera versión que comentaré, la más trabajada, es invención de un escritor harto más complejo que Wells, si bien menos dotado de esas agradables virtudes que es usual llamar clásicas. Me refiero al autor de La Humillación de los Northmore, el triste y laberíntico Henry James. Este, al morir, dejó inconclusa una novela de carácter fantástico, The Sense of the Past, que en una variación o elaboración de The Time Machine, el protagonista de Wells viaja al porvenir en un inconcebible vehículo que progresa o retrocede en el tiempo como los otros vehículos en el espacio. En el de James regresa al pasado, al siglo XVIII. A fuerza de compenetrarse con esta época, los dos procedimientos son imposibles. Pero es menos arbitrario el de James. En The Sense of the Past, el nexo entre lo real y lo imaginativo, entre la actualidad y el pasado no es una flor, como en las anteriores ficciones es un retrato que data del siglo XVIII y que misteriosamente representa al protagonista. Este, fascinado por esa tela, consigue trasladarse a la fecha en que la ejecutaron. Entre las personas que encuentra figura necesariamente el pintor este lo pinta con temor y con aversión, pues intuye algo desacostumbrado y anómalo en esas facciones futuras. James crea así un incomparable «Regressus in infinitum», ya que su héroe, Ralph Prendel, se traslada al siglo XVIII. La causa es posterior al efecto. El motivo del viaje es una de las consecuencias del viaje. Wells, verosimilmente desconocía... El texto de Coleridge Henry. James conocía y admiraba el texto de Wells. Claro está que si sí, es válida la doctrina de que todos los autores son un autor, tales hechos son insignificantes. En rigor, no es indispensable ir tan lejos. El panteísta que declara que la pluralidad de los autores es ilusoria encuentra inesperado apoyo en el clasicista según el cual esa pluralidad importa muy poco. Para las mentes clásicas la literatura es lo esencial, no los individuos. George Moore y James Joyce han incorporado en sus obras páginas y sentencias ajenas. Oscar Wilde Solía regalar argumentos para que otros los ejecutaran. Ambas conductas, aunque superficialmente contrarias, pueden evidenciar un mismo sentido del arte, un sentido ecuménico impersonal. Otro testigo de la unidad profunda del verbo, otro negador de los límites del sujeto, fue el insigne Ben Johnson que empeñado en la tarea de formular su testamento literario y los dictámenes propicios o adversos que sus contemporáneos le merecían, se redujo a ensamblar fragmentos de Séneca, de Quintiliano, de Justo Lipsio, de Vives, de Erasmus, de Maquiavelo, de Bacon y de los dos escaligeros. Una observación última. Quienes minuciosamente copian a un escritor lo hacen impersonalmente, lo hacen porque confunden a ese escritor con la literatura, lo hacen porque sospechan que apartarse de él en un punto es apartarse de la razón y de la ortodoxia. Durante muchos años yo creí que la casi infinita literatura estaba en un hombre. Ese hombre fue Carl Lille, fue Johannes Becher, fue Whitman. Fue Rafael Cancinos Asens, fue de Quincey. El sueño de Coleridge El fragmento lírico Kubla Khan cincuenta y tantos versos rimados e irregulares de prosodia exquisita fue soñado por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge en uno de los días del verano de 1797. Coleridge escribe que se había retirado a una granja en el confín de Exmoor. Una indisposición lo obligó a tomar un hipnótico. El sueño lo venció momentos después de la lectura de un pasaje de Purchas que refiere la edificación de un palacio por Kublai Khan, el emperador cuya fama occidental labró Marco Polo. En el sueño de Coleridge, el texto. Casualmente leído, procedió a germinar y a multiplicarse. El hombre que dormía intuyó una serie de imágenes visuales y, simplemente, de palabras que las manifestaban al cabo de unas horas, se despertó. Con la certidumbre de haber compuesto o recibido un poema de unos trescientos versos. Lo recordaba con singular claridad y pudo transcribir el fragmento que perdura en sus obras. Una visita inesperada lo interrumpió y le fue imposible después recordar el resto. Descubrí, con no pequeña sorpresa y mortificación, cuenta Coleridge, que si bien retenía de un modo vago la forma general de la visión, todos los demás, salvo unas ocho o diez líneas sueltas, había desaparecido como las imágenes en la superficie de un río en el que se arroja una piedra, pero ¡ay de mí! sin la ulterior restauración de estas últimas. Swinburne sintió que lo rescatado era el más alto ejemplo de la música del inglés y que el hombre capaz de analizarlo podría. La metáfora es de John Kids, destejer un arcoiris. Las traducciones o resúmenes de poemas cuya virtud fundamental es la música son vanas y pueden ser perjudiciales. Bástenos retener por ahora que a Coleridge le fue dada en un sueño una página de no discutido esplendor. El caso, aunque extraordinario, no es único. En el estudio psicológico The World of Dreams, Abelok Ellis lo ha equipado con el del violinista y compositor Giuseppe Tartini, que soñó que el diablo, su esclavo, ejecutaba en el violín una prodigiosa sonata. El soñador al despertar dedujo de su imperfecto recuerdo el trillo del diablo. Otro clásico ejemplo de celebración inconsciente es el de Robert Louis Stevenson, a quien un sueño, según el mismo referido en su Graphers of Dreams, le dio el argumento de Olaya y otro en 1884 el de Jekyll y Hayes. Tardini quiso imitar en la vigilia la música de un sueño. Stevenson recibió del sueño argumentos, es decir, Formas generales. Más afín a la inspiración verbal de Coleridge es la que Veda el Venerable atribuye a Caismón, Historia Eclesiástica Gentis Aplocum. El caso ocurrió a fines del siglo VII en la Inglaterra misionera y guerrera de los reinos sajones. Caismón era un rudo pastor y ya no era joven. Una noche se escurrió de una fiesta porque previó que le pasarían el arpa y se sabía incapaz de cantar. Se echó a dormir en el establo entre los caballos y en el sueño alguien lo llamó por su nombre y le ordenó que cantara. Caedmón contestó que no sabía, pero el otro le dijo «Canta el principio de las cosas creadas». Garbón entonces dijo versos que jamás había oído. No los olvidó al despertar y pudo repetirlos ante los monjes del cercano monasterio de Hild. No aprendió a leer, pero los monjes le explicaban pasajes de su historia sagrada y él los rumeaba como un limpio animal y los convertía en versos dulcísimos y de esa manera cantó la creación del mundo y del hombre y toda la historia del Génesis y el éxodo de los hijos de Israel, y su entrada en la tierra de promisión y muchas otras cosas de la Escritura, y la encarnación, pasión, resurrección y ascensión del Señor, y la venida del Espíritu Santo y la enseñanza de los apóstoles, y también el Terror del juicio final, el horror de las penas infernales, las dulzuras del cielo y las mercedes y los juicios de Dios. Fue el primer poeta sagrado de la nación inglesa. Nadie se igualó a él, dice Beda, porque no aprendió de los hombres sino de Dios. Años después profetizó la hora en que iba a morir y la esperó durmiendo. Esperemos que volvió a encontrarse con su ángel. A primera vista el sueño de Coleridge corre el albur de parecer menos asombroso que el de su precursor, Kubla Khan. Es una composición admirable y las nueve líneas del himno soñado por Cadmon casi no presentan otra virtud que su origen onírico, pero Coleridge ya era un poeta. Y acá Edmond le fue revelada una vocación. Hay, sin embargo, un hecho ulterior que magnifica hasta lo insondable la maravilla del sueño en que se engendró Kubla Khan. Si este hecho es verdadero, la historia del sueño de Coleridge es anterior en muchos siglos a Coleridge y no ha tocado aún a su fin. El poeta soñó en 1797, otros entienden que en 1798, y publicó su Relación del sueño en 1816, a manera de glosa o justificación del poema inconcluso. Veinte años después, apareció en París fragmentariamente la primera versión occidental de una de esas historias universales en que la literatura persa es tan rica. El compendio de historias de Ratchit Edding, que data del siglo XIV. En una página se lee, Al este de shang Kublakan Khan erigió un palacio según un plano que había visto en un sueño y que guardaba en la memoria. Quien esto escribió era Visir de gastán Mahamud que descendía de Kupla. Un emperador mogol en el siglo XIII sueña un palacio y lo edifica conforme a la visión en el siglo XVIII. Un poeta inglés que no pudo saber que esa fábrica se derivó en un sueño sueña un poema sobre el palacio. Confrontadas con esta simetría que trabaja con almas de hombres que duermen y abarca continentes y siglos, nada o muy poco son, me parece, las levitaciones, resurrecciones y apariciones de los libros piadosos. ¿Qué explicación preferiremos? Quienes de antemano rechazan lo sobrenatural, yo trato siempre de pertenecer. A ese gremio juzgarán que la historia de los dos sueños es una coincidencia, un dibujo trazado por el azar, como las formas de leones o de caballos que a veces configuran las nubes. Otros arguirán que el poeta supo de algún modo que el emperador había soñado el palacio y dijo haber soñado el poema para crear una espléndida ficción que asimismo paliaría o justificaría lo truncado y rapsódico de los versos. Esta conjetura es verosímil pero nos obliga a postular arbitrariamente un texto no identificado por los sinólogos con el que Coleridge pudo leer antes de 1816 «El sueño de Kubla». «Más encantadoras son las hipótesis que trascienden lo racional». Por ejemplo, cabe suponer que el alma del emperador, destruido el palacio, penetró en el alma de Coleridge para que éste lo reconstruyera en palabras más duraderas que los mármoles y metales. El primer sueño agregó a la realidad un palacio, el segundo, que se produjo cinco siglos después, un poema o principio de poema sugerido por el palacio. La similitud de los sueños deja entrever un plan. El periodo enorme revela un ejecutor sobrehumano. Intajar el propósito de ese inmortal o de ese longevo sería, tal vez, no menos atrevido que inútil, pero es ilícito sospechar que no lo ha logrado. En 1691, Jair billon de la Compañía de Jesús, comprobó que el palacio de Kublai Khan, solo, Quedaban ruinas. Del poema nos consta que apenas se rescataron 50 versos. Tales hechos permiten conjeturar que la serie de sueños y de trabajos no han tocado a su fin. El primer soñador le fue de parada en la noche la visión del palacio y lo construyó. Al segundo que no supo del sueño del anterior, el poema sobre el palacio. Si no narra el esquemán alguien en una noche de la que nos apartan los siglos soñar el mismo sueño y no sospechara que otros lo soñaron y le dara la forma de un mármol o de una música, quizá la serie de los sueños no tenga fin, quizá la clave esté en el último. Ya he escrito lo anterior, entreveo o creo entrever otra explicación. ¿Acaso un arquetipo no revelado aún a los hombres? Un objeto eterno, para usar la nomenclatura de Witted Head. está ingresando paulatinamente en el mundo. Su primera manifestación fue el palacio, la segunda el poema. Quien los hubiera comparado, habría visto que eran esencialmente iguales. Fin Enigma de Edward Fitzgerald Un hombre, Umar Ben Ibrahim, nace en Persia, en el siglo XI de la era cristiana. ¿A qué siglo fue para él el quinto de la egira. Y aprende al Corán y las tradiciones con Hassan Ben Sabah. ...futuro fundador de la secta de los hajidixin o asesinos... ...y con Nisant al-Muq... ...que será visir de Alpa Arslan, ...conquistador del Cáucaso. Los tres amigos entre burlas y veras... ...juran que si la fortuna algún día da en favorecer a uno de ellos... ...el agraciado no se olvidará de los otros. Al cabo de los años... Nissan logra la dignidad de visir. Umar no le pide otra cosa que un rincón a la sombra de su dicha para rezar por la prosperidad del amigo y para meditar en las matemáticas. Hassan pide y obtiene un cargo elevado y finalmente hace apuñalar al visir. Umar Recibe del Tesoro de Nijahapur una pensión anual de 10.000 dinares y puede consagrarse al estudio. Descree de la astrología judiciaria pero cultiva la astrología. Colabora en la reforma del calendario que promueve el sultán y compone un famoso tratado de álgebra que da soluciones numéricas para las ecuaciones del primero y segundo grado y geométricas mediante intersección de cónicas para las del tercero. Los arcanos del número y de los astros no agotan su atención. Lee en la soledad de su biblioteca los textos de Plotino, que en el vocabulario del Islam es Platón, egipcio o el maestro griego y las cincuenta y tantas epístolas de la herética y la mística enciclopedia de los hermanos de la pureza donde se razona que el universo es una emanación de la unidad y regresará a la unidad lo dicen prosélito de afarabi que entendió que las formas universales no existen fuera de las cosas y de avicena que enseñó que el mundo es eterno. Alguna crónica nos refiere que cree o que juega a creer en las transmigraciones del alma, de cuerpo humano a cuerpo bestial, y que una vez habló con un asno como Pitágoras habló con un perro. Es ateo, pero sabe interpretar de un modo ortodoxo los más arduos pasajes del Corán porque todo hombre culto es un teólogo, y para serlo no es indispensable la fe. En los intervalos de la astronomía del álgebra y de la apologética, Umar Ben Ibrahim al kayami labra composiciones de cuatro versos de los cuales el primero, el segundo y el último riman entre sí. El manuscrito más copioso le atribuye 500 de esas cuartetas, número exiguo que será desfavorable a su gloria, pues en Persia, como en España, de Lope y de Calderón, el poeta debe ser abundante. El año 517 de la Egira, Umar está leyendo un tratado que se titula El Uno y los Muchos. Un malestar... O una premonición lo interrumpe se levanta marca la página que sus ojos no volverán a ver y se reconcilia con dios con aquel dios que acaso existe y cuyo favor ha implorado en las páginas difíciles de su álgebra muere ese mismo día a la hora de la puesta del sol por aquellos años en una isla occidental y boreal que los cartógrafos del Islam desconocen, un rey sajón que ha derrotado a un rey de Noruega es derrotado por un duque normando. Siete siglos transcurren, con sus luces y agonías y mutaciones, y en Inglaterra nace un hombre, Fitzgerald, menos intelectual que Humar, pero acaso más sensible y más triste. Fitzgerald sabe que su verdadero destino es la literatura y la ensaya con indolencia y tenacidad. Lee y relee el Quijote, que casi le parece el mejor de todos los libros, pero no quiere ser injusto con Shakespeare y con The Old Virgil y su amor se extiende al diccionario en el que busca las palabras. Entiende que todo hombre en cuya alma se encierra alguna música Puede versificar 10 o 12 veces en el curso natural de su vida, si le son propicios los astros, pero no se propone abusar de ese módico privilegio. Es amigo de personas ilustres, Tennyson, Carlyle, Dickens, Tecdari, a las que no se siente inferior a despecho de su modestia y su cortesía. Ha publicado en un diálogo decorosamente escrito Eufranor y Mediocres Versiones de Calderón y de los Grandes Trágicos Griegos. Del estudio del español ha pasado al estudio del persa y ha iniciado una traducción de al Atair, una epopeya mística de los pájaros que buscan a su rey. El Simurk y finalmente arriban a su palacio que está detrás de Siete Mares y descubren que ellos son el Simurg y que el Simurg es todos y cada uno. Hacia 1854 le prestan una colección manuscrita de las composiciones de Umar, hecha sin otra ley que el orden alfabético de las rimas. Fitzgerald vierte algún al latín y entrevé la posibilidad de tejer con ellas un libro continuo y orgánico en cuyo principio estén las imágenes de la mañana, de la rosa, del ruiseñor y, al fin, las de la noche y la sepultura. A ese propósito improbable y aún inverosímil, Fitzgerald consagra su vida de hombre indolente y solitario y maniático. En 1859 publica una primera versión de Ruba y Yad, a la que siguen otras ricas en variaciones y escrúpulos. Un milagro acontece. De la fortuita conjunción de un astrónomo persa que condescendió a la poesía, de un inglés excéntrico que recorre tal vez sin entenderlos del todo libros orientales e hispánicos, surge un extraordinario poeta que no se parece a los dos, Swinburne escribe que Fitzgerald. Ha dado a Omar Alcaillán un sitio perpetuo entre los mayores poetas de Inglaterra y Chesterston. Sensible a lo romántico y a lo clásico de ese libro sin par, observa que tal vez hay en él una melodía que se escapa o una inscripción que dura. Algunos críticos entienden que el Omar de Fitzgerald es en hecho un poema inglés con alusiones persas. Fitzgerald interpoló, afinó e inventó, pero sus ruba y yad parecen exigir de nosotros que las leamos como persas y antiguas. El caso invita a conjeturar. De índole metafísica, Omar profesó «Lo sabemos». La doctrina platónica y pitagórica del tránsito del alma por muchos cuerpos al cabo de los siglos. La suya, acaso, reencarnó en Inglaterra para cumplir en un lejano idioma germánico veteado de latín el destino literario que en Disapur reprimieron las matemáticas. Isaac Luria de León Enseñó que el alma de un muerto puede entrar en un alma desventurada para sostenerla o instruirla. Quizá el alma de Umar se hospedó hacia 1857 en la de Fitzgerald. En la Rubaiyad se lee que la historia universal es un espectáculo que Dios concibe. Representa y contempla esa especulación cuyo nombre técnico es panteísmo. Nos dejaría pensar que el inglés pudo recrear al persa, porque ambos eran esencialmente Dios o caras momentáneas de Dios. Más verosímil, y no menos maravilloso que estas conjeturas de tipo sobrenatural, es la suposición de un azar benéfico. Las nubes Configuran a veces formas de montañas o leones, análogamente la tristeza de Edward Fitzgerald, y un manuscrito de papel amarillo y de letras púrpureas olvidado en un anaquel de Baudelaire en Oxford configuraron para nuestro bien el poema. Toda la colaboración es misteriosa. Esta del inglés y del persa lo fue más que ninguna porque eran muy distintos los dos y acaso en vida no hubieran trabado amistad y la muerte y las vicisitudes y el tiempo sirvieron para que uno supiera del otro y fueran un solo poeta. El idioma analítico de John Wilkins. He comprobado que la decimocuarta edición de la Enciclopedia Británica suprime el artículo de John Wilkins. Esa omisión es justa. Si recordamos la trivialidad del artículo, 20 renglones de meras circunstancias bibliográficas. Wilkins nació en 1614, Wilkins murió en 1772, Wilkins fue capellán de Carlos Luis Príncipe Palatino, Wilkins fue nombrado rector de uno de los colegios de Orford, Wilkins fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres, etc. Es culpable, si consideramos la obra especulativa de Wilkins. Este abundó en felices curiosidades. Le interesaron... La teología, la criptografía, la música, la fabricación de colmenas transparentes, el curso de un planeta invisible, la posibilidad de un viaje a la luna, la posibilidad y los principios de un lenguaje mundial. A este último problema dedico el libro Annie S. Towers, Arial Characters in Philosophical Language, 600 páginas en cuarto mayor. 1668. No hay ejemplares de ese libro en nuestra Biblioteca Nacional. He interrogado para redactar esta nota: The Life and Times of Hunch John Wilkins, 1910. Wright Anderson o Waterbase del Philosophy de Fritz Mautner, Delfos, de Sylvia Pankhurst, Dangerous Dogs. 1939 de Lancelot Ogben. Todos alguna vez hemos padecido esos debates inapelables en que una dama con acopio de interjeciones y de anacolutos jura que la palabra luna es más o menos expresiva que la palabra moon. Fuera de la evidente observación de que el monosílabo «mung» es tal vez más apto para representar un objeto muy simple que la palabra bisilábica «luna». Nada es posible contribuir a tales debates, descontadas las palabras compuestas y las derivaciones todos los idiomas del mundo, sin excluir el volapug de John Marin Schiller y la romántica y de Peano, son igualmente inexpresivos. No hay edición de la gramática de la Real Academia que no pondere el envidiado tesoro de voces pintorescas felices y expresivas de la riquísima lengua española. Pero se trata de una mera jactancia sin corroboración. Pero, por lo pronto, esa misma Real Academia elabora cada tantos años un diccionario que define las voces del español. En el idioma universal que ideó Wilkins al promediar el siglo XVII, cada palabra se define a sí misma. Descartes. En una epístola fechada en noviembre de 1629, ya había notado que mediante el sistema decimal de numeración podemos aprender en un solo día a nombrar todas las cantidades hasta el infinito y a escribirlas en un idioma nuevo que es el de los guarismos. También había propuesto la formación de un idioma análogo, general, que organizara y abarcara todos los pensamientos humanos. John Wilkins, hacia 1664, acometió esa empresa. Dividió el universo en 40 categorías o géneros, subdivisibles luego en diferentes subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de dos letras y cada diferencia era consonante, a cada especie era vocal. Por ejemplo, «de» quiere decir elemento «dep», el primero de los elementos, el fuego, «deba», una porción del elemento del fuego, una llama, en el idioma Análogo de Letelier, 1850, quiere decir animal, mamífero, abo, carnívoro, abog, felino, aboje, gato, avi, herbívoro, avi, giaquino, etc. En el Bonifacio Soto Sanchado, quiere decir edificio ima, ima, fe, hospital, ima, folacero, ima, y maca, imafe, y hospital y mafo, lasero y quinta y medo, peste y de pilar y mego, suelo y mela, techo y mogo, ventana, pire, encuadernador virete de en encuadernar debo este último censo a un libro impreso en buenos aires en 1886 el curso de lengua universal del doctor pedro mata las palabras del idioma analítico de john wilkin no son torpes símbolos arbitrarios cada una de las letras que las integran es significativa, como lo fueron las de la Sagrada Escritura para los cabalistas. Mautner observa que los niños podrían aprender ese idioma sin saber que es artificioso. Después en el colegio descubrirían que es también una clave universal y, no, y una enciclopedia secreta. Ya definido el procedimiento de Wilkins... Falta examinar un problema de imposible o difícil postergación, el valor de la tabla cuadragesimal que es base del idioma. Consideremos la octava categoría de las piedras. Wilkins las divide en comunes, pedernal, cascajo, pizarra, módicas, mármol, ámbar, coral, preciosas. Perlas, ópalo, transparentes, amatista, zafiro e insolubles, huya, greda y arsénico. Casi tan alarmante como la octava y la novena categoría. Esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos, permellón, azogue, artificiales, bronce, latón, recrementicios, limaduras, serrumbe y naturales. Oro, ¿Estaño? ¿Cobre? La belleza figura en la categoría decimosexta. Es un pez vivíparo o blanco. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Frank Kung atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benéfolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embasamados C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esa clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera m que acaban de romper el jarrón n que de lejos parecen moscas el instituto bibliográfico de bruselas también ejerce el caos han parcelado el universo en mil subdivisiones de las cuales las 262 corresponden al papa las 282 a la iglesia católica romana la 263 al Día del Señor, la 268 a las Escuelas Dominicales, la 298 al Mormonismo y la 294 al Brahmanismo, Budismo, Sintoísmo y Taoísmo. No rehúsa las subdivisiones, heterogéneas, verbigracia, la 179, crueldad con los animales, protección de los animales, el duelo y el suicidio desde el punto de vista de la moral, vicios y defectos varios, virtudes y cualidades varias. He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido o apócrifo, enciclopedista chino y del instituto bibliográfico de bruselas notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural la razón es muy simple no sabemos qué cosa es el universo el mundo escribe david Hume. Es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio a ser avergonzado de su ejecución deficiente. Es obra de un dios subalterno de quien los dioses superiores se burlan. Es la confusa producción. De una divinidad decrépita y jubilada que ya se ha muerto. Cabe ir más lejos. Cabe sospechar que no hay universo en el sentido orgánico, unificador, que tiene esa ambiciosa palabra. Si lo hay, falta conjeturar su propósito. Falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinomias, el secreto diccionario de Dios. La imposibilidad de penetrar, el esquema dividido del universo no puede. Sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios. El idioma analítico de Wilkins no es el menos admirable de estos esquemas. Los géneros y especies que lo componen son contradictorios y vagos. El artificio de que las letras de las palabras indiquen subdivisiones y divisiones es, sin duda, ingenioso. La palabra salmón no nos dice nada. Zana, la voz correspondiente, define para el hombre versado en las cuarenta categorías y en los géneros de esas categorías, un pez escaboso, fluvial, de carne rojiza. Teóricamente, no es inconcebible un idioma donde el nombre de cada ser indicara todos los pormenores de su destino, pasado y venidero. Esperanzas y utopías aparte acaso, lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas palabras de Chesterton. El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes en todas Fusiones y conservaciones son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de grullidos y de chillidos. Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. Fin El tiempo y John Williams Duno. En el número 63 de Sur, diciembre de 1939, publiqué una prehistoria, una primera historia rudimental de la regresión infinita. No todas las omisiones de ese bosquejo eran involuntarias. Deliberadamente excluí la mención de John Williams Dunn, que ha derivado del interminable regresus, una doctrina suficientemente asombrosa del sujeto y del tiempo. La discusión, la mera exposición de su tesis, hubiera rebasado los límites de esta nota. Su complejidad requería un artículo independiente, que ahora ensayaré. A su escritura me estimula el examen del último libro de Dunn No Sin Dice, 1940, Faber Faber, que repite o resume los argumentos de los tres anteriores. El argumento único, mejor dicho... Su mecanismo nada tiene de nuevo. Lo casi escandaloso, lo insólito son las inferencias del autor. Antes de comentarlas, anoto unos previos avatares de las premisas. El séptimo de los muchos sistemas filosóficos de la India que Paul Dawson registra niega que el yo pueda ser objeto inmediato del conocimiento porque si fuera conocible nuestra alma, se requeriría un alma segunda para conocer la primera y una tercera para conocer la segunda. Los hindúes no tienen sentido histórico, es decir, perversamente prefieren el examen de las ideas al de los nombres y las fechas de los filósofos. Pero nos consta que esta negación radical de la introspección Cuenta unos ocho siglos. Hacia 1843, Schopenhauer la descubre. El sujeto conocedor, repite, no es conocido como tal porque sería objeto de conocimiento de otro sujeto conocedor. Herbart. Jugó también con esta multiplicación ontológica. Antes de cumplir los 20 años de edad, había razonado que el yo es inevitablemente infinito, pues el hecho de saberse a sí mismo postula un otro yo, que se sabe también a sí mismo, y ese yo postula a su vez otro yo. Exornado de anécdotas, de parábolas, de buenas ironías y de diagramas, este argumento es el que informa los trabajos de Dun. Este razona que un sujeto consciente no solo es consciente de lo que observa, sino de un sujeto a que observa y, por lo tanto, de otro sujeto B que es consciente de A, y por lo tanto de otro sujeto C Consciente de B, no sin misterio agrega que esos innumerables sujetos íntimos no caben en las tres dimensiones del espacio, pero sí en las no menos innumerables dimensiones del tiempo. Antes de aclarar esa aclaración, invito a mi lectora que repensemos lo que dice este párrafo. Oxley. Buen heredero de los nominalistas británicos mantiene que solo hay una diferencia verbal entre el hecho de percibir un dolor y el hecho de saber que uno lo percibe. Y se burla de los metafísicos puros que distinguen en toda sensación un sujeto sensible, un objeto sensígeno y ese personaje imperioso, el «yo». Admite que la conciencia del dolor y el dolor son dos hechos distintos, pero los considera tan comprensibles como la simultánea percepción de una voz y de un rostro. Su opinión me parece válida. En cuanto a la conciencia de la conciencia, que invoca Dunn para instalar en cada individuo una vertiginosa y nebulosa jerarquía de sujetos, prefiero sospechar que se trata de estados sucesivos o imaginativos del sujeto inicial. Si el espíritu, ha dicho Leibniz, tuviera que repensar lo pensado, bastaría percibir un sentimiento para pensar en él y para pensar luego en el pensamiento y luego en el pensamiento del pensamiento y así hasta lo infinito el procedimiento creado por dun para la obtención inmediata de un número infinito de tiempos es menos convincente y más ingenioso como juan de mena en su laberinto como un pesqui en el Tertium Organum postula que ya existe el porvenir con sus vicisitudes y pormenores. Hacia el porvenir preexistente, o desde el porvenir preexistente, como Bradley prefiere, fluye el río absoluto del tiempo cósmico, o los ríos mortales de nuestra vida. Esa traslación, ese fluir, Exige como todos los movimientos un tiempo determinado. Tendremos pues un tiempo segundo para que se traslade al primero, un tercero para que se traslade al segundo y así hasta lo infinito. Tal es la máquina propuesta por Dun. En esos tiempos hipotéticos o ilusorios tiene interminable habitación los sujetos imperceptibles que multiplica el otro regresus. No sé qué opinará mi lector. No pretendo saber qué cosa es el tiempo ni siquiera es una cosa. Pero adivino que el curso del tiempo y el tiempo son un solo misterio y no dos dun lo sospecho comete un error parecido al de los distraídos poetas